Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Supervivencia Los amigos de Mildot.es, aprovecho de aquí para darle las gracias a Rafa y a todo el resto del equipo Nos han enviado un conjunto de poncho, el del Poncho Y nos han mandado también un Swagman Roll Poncho eh, Un conjunto de la marca Helicontex Que se me hace que va a ser las delicias de, de más de uno y además eh, se lo comenté porque creo que es un imprescindible en la mochila es decir, son dos prendas muy funcionales que se les puede sacar mucho partido eh, tanto trabajando individualmente como en conjunto, eh, individualmente pues muy bien, en conjunto una pasada creo que eh, un básico para llevar en casi cualquier mochila y más si te vas a la montaña el tema está en que haremos un vídeo aplicando trucos para combinar el poncho con el swagman roll eh, para transformarlo en varias cosas diferentes, pero previo a ese vídeo nos hace falta uno en el que os voy a enseñar cómo hacer de un poncho el uso del poncho hacer una auténtica herramienta de supervivencia comentaros además que los ponchos están mucha gente dice pues un poncho de supervivencia realmente un poncho no es un poncho de supervivencia es una herramienta es un equipamiento muy funcional que podemos llevar en toda de la mochila y que pues por supuesto es parte de la dotación de los, de los ejércitos de los soldados en este vídeo lo que vamos a aprender es hacer refugios ¿eh? hacer configuraciones de refugio con este poncho militar comentaros que le hemos añadido además cuatro cosas extra que llevan dentro de la bolsa con lo cual ahí veis que no es que sea algo muy aparatoso y sin embargo sí que va a ser muy funcional luego más adelante y si me dejáis en los comentarios que queréis que hagamos un vídeo específico sobre cosas a hacer a nivel de supervivencia con un poncho o sea trucos para, para hacer más utilidades al poncho que no sea hacer un refugio me lo dejáis en los comentarios ahora mismo tocáis el pause bajáis abajo y me ponéis JJ quiero un vídeo con aplicaciones extra para el poncho y JJ lo elaborará en cuanto solucione la cola de vídeos que tiene ahora mismo bueno, volvemos al tema chicos, preparados, vídeo de refugios, configuraciones con el US Model Poncho Si quieres aprenderlos, quédate conmigo a ver el vídeo Muy bien chicos, primero de todo vamos a ver las partes que conforman el kit que os he comentado muy bien, tenemos aquí dos cuerdas dos cuerdas de, de paracord se puede utilizar paracord o se puede utilizar por ejemplo pues cuerda de, de kite o algo así que es mucho más finita, cuerda de arpón de pesca submarina también, de fusil de pesca submarina que también es una cuerda muy resistente y que ocupa pues la mitad la mitad que esto o menos de la mitad que esto, aquí tenemos una cuerda de 3 metros y una de 4, eh, pero es por casualidad porque podríamos poner por ejemplo pues una de 5 y una de 3 o dos de 4 podemos combinar como queramos Seguidamente tenemos también aquí pues una manta de, de aluminio, una manta de, de esta es una manta milar que hemos preparado con unos parches que os van a gustar un montón, Veis aquí unas gomitas elásticas ya veréis para qué, para qué todo esto, llevamos aquí unas cuantas anillas, anillas pues como esta que vamos a sacar ahora ¿Veis? Estas anillas, tenemos cinco, ¿eh? podemos llegar a colocar si queremos hasta seis y después tenemos ya lo que sería el poncho, veis que va dentro de, de esta funda. Y hemos colocado por aquí además unas, unas piquetas, ahí lo veis, Le hemos puesto cinco piquetas pequeñas de, de aluminio. Que conforman pues, pues todo lo que sería este, este kit Podemos llevar 5, podemos llevar 3, podemos llevar 6 ¿eh? Yo creo que 5 es un buen equilibrio, si llevas 6, llevas la perfección ¿eh? Lo suyo sería 6 pues, seis piquetas, 6 seis anillas, las dos cuerdas, la manta y el poncho ¿Preparados? Vamos al ataque Bueno, pues el primer refugio a comentarte vendría a ser este ¿eh? El poncho literalmente bien puesto eh, un, pequeño, un pequeño truco, llévate siempre gorra a la montaña, te va a servir tanto para protegerte del sol como te va a servir por ejemplo para la lluvia, cuando llueve cuando llevas una capucha, al llevar la visera con la visera ayudas a que al girar la cara la capucha te acompañe, con lo cual pues eh, es bueno llevar siempre una, una gorra. Comentarte que ya de por sí el poncho bien cerrado, sentados en el suelo sobre nuestra esterilla. Y con la mochila en la espalda ya es, un buen, ya es un buen refugio. A veces no hace falta complicarse tanto la vida para solucionar a lo rápido. ¿Eh? Incluso podemos colocar dentro la, la pequeña vela a modo de calefacción o incluso un par de, de piquetas delante del toldo, sentarnos y que dentro quede la cámara de aire, aire caliente. ¿Eh? La mochila en la espalda para que también no se nos pegue el toldo a la espalda, el, el poncho a la espalda y tengamos también una zona caliente en la, en la espalda. La mochila también ayuda a aislar. Una vez visto esto, y ahora sí, ver más aparte, vamos a ver la manera en la que vamos a poner nuestras anillas, nuestras anillas de, de paracord, en las esquinas de, del toldo. ¿Cómo las vamos a fijar? Es muy fácil porque el toldo, el, lo que es el poncho, lleva unas anillas metálicas y es tan sencillo como coger una vuelta de ello, pasarla por la anilla y una vez que ha pasado por la anilla es meter el tramo por dentro del otro, ¿veis? Tal que así. Y esto queda aquí pues perfecto, podemos dejar la parte del nudo aquí pegada al toldo o podemos dejar eh, la, parte, la parte del nudo directamente en lo que es la, la esquina. Pero así es como ataríamos las anillas estas al poncho. Evidentemente podemos poner directamente la piqueta dentro de lo que es la anilla y a suelo para cerrarlo más, por ejemplo un refugio en invierno para ganar temperatura. Pero como este medidas tan reducidas el poncho, pues es bueno que le pongamos estas cintas para así ganar más distancia y más elevación del lo que sería el suelo a la parte alta de nuestro refugio muy bien, otra cosa muy importante es saber cerrar correctamente la capucha ¿eh? tenemos aquí la, la apertura, allí va hacia adelante aquí va hacia detrás, doblamos por aquí en medio y ahora esta pinza la vamos a colocar aquí dentro y qué hacemos ahora, vamos a coger esto y vamos a comenzar a girar así hacia atrás hacia atrás, hacia atrás tenemos aquí la pieza de plástico dentro atrapada muy bien, pues ahora hacemos así y aquí le cerramos con alondra. Podemos cerrar con alondra o podemos cerrar perfectamente con un nudo canadiense. ¿Veis? eso sería con la alondra que serviría para cuando tiras hacia arriba y quieras aupar el centro del poncho. Y otra atadura que os he comentado sería por ejemplo con el nudo canadiense, este que tenemos aquí que cerraríamos y apretaríamos ¿Eh? y como este nudo es un corredero que queda apretado pues ya estaría ya estaría fijado aquí lo podríamos asegurar también con una pequeña vuelta y si no, pues le metemos el nudo de los zapatos pero esto ya queda cerrado y perfecto bueno chicos, pues ya hemos montado una cuerda en cada uno de los cuatro jales, ¿eh? ¿veis ahí? Los cuatro jales y hemos asegurado la capucha. Como solo tenemos cinco piquetas y necesitaríamos seis puntos de, de anclaje para este refugio, vamos a ayudarnos de un árbol, por ejemplo, este que tenemos aquí. Vamos a buscar el centro de la cuerda, cogemos las dos esquinas, tenemos aquí el centro, rodeamos árbol, Y ya tenemos aquí el punto de anclaje número uno. Vamos a coger el centro del toldo, tranquilos que ahora lo veis, y lo vamos a pasar. Una vez hemos pasado las dos cuerdas, hacemos aquí un medio nudo con fuga. Y esto ya para nosotros es un freno. Bueno, aquí podéis ver la parte que hemos atado, ahora cogeremos el opuesto, este de aquí, vamos a poner el palo en el ojal que tenemos central, tiramos hacia nosotros y ahora de aquí le pondremos cuerda y al suelo. Hacemos una simple alondra, enganchamos aquí arriba y tiramos al suelo con una piqueta. Bueno, este sería el modelo 1, lo bueno que nos da tamaño para estirarnos por completo. Luego desde aquí cerramos y a pasar noche. Bueno, lo primero que haremos será, si queremos esta anilla de aquí, la podemos liberar, guardamos al bolsillo, y vamos a coger aquí la, la cuerda que baja, vamos a hacer aquí un pequeño seno, que introduciremos por dentro de la anilla, y aquí lo que vamos a hacer es atrapar con un palo, un trocito de, de palo, y lo dejamos aquí atrapado, y eso será, pues, eh, nos servirá además incluso hasta para poder tensar hacia arriba, Veis, podemos llevarlo hacia, hacia un lado, podemos subirlo, y volver a dejarlo aquí tenso y no, se nos, y no se nos va. Venga, vamos ahora a enganchar la capucha. Para enganchar la capucha nos vamos a ayudar de justamente en la esquina que hemos sacado, vamos a montar de aquí. Una alondra que engancha la otra y esto lo vamos a transformar ahora en un Prusik. Una vuelta dos vueltas, vamos a darle tres aquí a saco para que frene bien y el nudo este lo atrapamos aquí dentro y de esto nos podemos olvidar momentáneamente, vamos a tensar hasta atrás venimos atrás y le damos la tensión que creemos que puede irle bien aquí cogemos piqueta y a suelo y ahora sí vamos a colocar las piquetas que, que faltan. Venimos primero a buscar este extremo, justo el, el diagonal, y le vamos a llevar aquí al suelo. Hacemos uno. Venimos aquí atrás, hacemos dos. Y la que nos queda, hacemos tres. Podemos hacer esta parte de aquí mucho más baja si queremos, para pasar la noche. Y podemos incluso esta parte de aquí, si fuéramos de árbol a árbol, pues esto estaría más levantado y tendríamos más habitabilidad en la parte de dentro. Nada que lo no podamos también conseguir con nuestro palo de trekking. Montamos palo y retensamos. Y ahora sí, podemos darle un poco más de altura. Es otro buen refugio. bueno aquí podemos enganchar o bien el prusik que hemos visto que acabamos de tejer o recuperamos la, la cinta que nos va a hacer falta para una, para uno de los corners acordaros que estaba aquí Pues vamos a devolverla a su sitio que esta nos hará falta para luego tensar a suelo y directamente por esta anilla lo que haremos será pasar la cuerda a esta pasamos la cuerda por dentro de la anilla y volvemos a pensar. Muy bien. Y ahora simplemente pues cuatro piquetas, cuatro esquinas. Y fácil. Este es probablemente el más, el más tapado de todos. Sí que es cierto que nos podemos mojar por la condensación arriba, pero es el más cerradito que tenemos así, simplemente. He visto algunas veces que lo bajan de aquí directamente a suelo. Y queda, y queda todo cerrado, pero a mí esto me resulta demasiado, demasiado fóbico. Muy bien, chicos, vamos a hacer ahora uno de los refugios que más, que más me gustan. Y lo vamos a hacer además en dos variantes diferentes. Una en la que podemos apoyarnos de, de un árbol, como es este el caso, o sea, de dos árboles para hacer el, el puente, de dijéramos, de la, de la tienda. ¿Vale? Y otra en la que lo haremos todo con un palo de, de caminar o con una vara que podremos cortar. ¿eh? Venga, pues tiramos aquí. Unimos de nuevo las, las dos cuerdas. Venga, bien unidas. Venimos para atrás. Nudo, nudo mágico, una vez más. Damos la vuelta. A ver. Ahí está. Y esta vez vamos a poner la cuerda, si os dais cuenta, la vamos a poner mucho más alta, ¿eh? Veis que está aquí esto más elevado, es porque este refugio nos hace falta que esté la cuerda mucho más alta. Luego jugaremos si hace falta con la tensión de aquí arriba, si hay que dejarla bajar o lo que sea. ¿eh? Venga, vamos allá. Estiramos el toldo, el poncho y acordaros que tenemos todavía la, la anilla central ¿eh? de, la, de la capucha. Que la tenemos que dejar, por supuesto, cerrada. ¿eh? Muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a coger de esta esquina de aquí y lo vamos a montar a arriba. Para montarlo arriba lo que haremos será perder un momento la tensión de la cuerda, la que nos hemos, nos hemos asegurado de que llega y vamos a engancharla con un palo justo aquí como hemos hecho antes. Sí, aquí. Hacemos aquí un pequeño seno que introducimos por dentro de esta argolla, de esta anilla central y le vamos a montar un palo para que quede fijada, ¿eh? una vez hecho esto nos, nos vamos para atrás y volvemos a montar todo lo que, todo lo que hemos montado antes acordaros, ¿eh? la tensión tiene que ser bueno la, la, la justa luego ya miraremos si hay que apretarla un poquito más venga, perfecto vamos a poner ahora cuatro piquetas en la parte de abajo venimos aquí ponemos piqueta aquí atrás, tensando un poco venga, ahí, ¿eh? hasta suelo venimos hasta otra tensamos de la de allí y de arriba ¿eh? de los dos lados hacemos así y a suelo muy bien, estas vienen apretadas hasta abajo porque no hay, que, no hay que tocarlas para nada venga, y aquí delante, lo mismo tensamos de ambos lados un poco y cerramos vaya, justamente una piedra aquí debajo Vale, ahí, perfecto, una. Aquí la otra. Muy bien, eh, podríamos también levantarlo de aquí. ¿Eh? Podemos levantarlo de aquí para ganar más amplitud ¿Eh? Si tenemos pues, otro tramo de cuerda, lo podremos también coger de aquí y elevar a, hacia arriba Y ahora viene lo que el pequeño truco, la pequeña mejora de refugio que será justamente con la manta milar Vamos a ella Como podéis ver, le hemos montado ¿eh? unas, unas gomas elásticas y lo hemos hecho con unos puntos de anclaje que no os enseñaremos, son secretos ¿eh? Tranquilos que ahora, ahora, ahora haremos uno y los puntos de anclaje son, pues, justamente así. ¿eh? ¿Veis este, este punto de aquí? Aquí podemos tirar bien fuerte y no y no romper. Pues hemos hecho tres puntos de anclaje. Ahora, luego, ahora lo veréis montado. Esta goma la ponemos aquí. Muy bien. Esta otra la pasamos aquí también. Y le tensamos. Y en el otro lado pues hacemos lo pertinente. También pasamos por la anilla y tensamos. Ahora mismo podríamos ya, esta se podría tensar más todavía. Ahí arriba. Muy bien, ahí nos escapa. Esto ahora mismo ya podría quedar así más o menos cerrado. Y en la parte de dentro, pues no tendríamos un suelo. Todo lo que nos sobra por abajo tendríamos un suelo eh, que estaría haciéndonos de, de zona impermeable. Pero con un cuarto punto podemos aquí venir a buscar así ¿eh? y podemos tensar y aquí colocar nuestra quinta piqueta. Piqueta aquí en el elástico. y a suelo Ahí ya nos quedamos sin luz bueno aquí podéis ver más o menos el artilugio que nos hemos montado vamos a elevar un poco la capucha Bueno, pues no sé si mucho se verá porque estoy ahora mismo aquí, aquí sentado. ¿Veis la, la parte de aquí dentro? Como Cierra si os comentaba, pues esto puede ir perfectamente por aquí arriba, arriba nuestro. ¿Eh? Tenemos aquí todo lo que es la, la capucha tapada. Nos podemos estirar en esta parte en la que veis que está aquí todavía la mochila. Aquí tenemos la, la capucha cerrada. ¿Eh? Tenemos ahí los pies, cuando estoy sentado pero estirado por, por completo ¿Eh? o sea, Es decir, yo podía hacer así, bajar los pies a aquella, a aquella esquina Tumbar aquí la, la cabeza Y no sé si me veis, pero ¿eh? me cabe la, la cabeza entera para estar, para estar estirado Lo más adecuado sería meter el equipamiento justo aquí Y yo tumbarme en la parte de, de allá Pero bueno, es lo que, lo que os comento, está, está bien bueno, ahí lo veis, daros cuenta de, del espacio, está ahí la mochila de 35 litros, ahí metida con todo el suelo impermeable, y yo estoy justo aquí, al revés, ¿eh? aquí estirado, y ahora ya sobre la sobre la esterilla. ¿eh? Solo tenemos 2 ,10 metros 10 de largo, pero bueno, eh, suficiente ¿eh? Para, pasar, para pasar el rato. Bueno, estoy delante, pero nos hacemos una idea del tamaño de esto, daros cuenta que además los pies me llegan al fondo, podría meter la cabeza aquí en la parte de, de plata, aquí no se, ve, no se ve bien, pero la cosa cambia mucho y sobre todo el efecto cerrado que conseguimos dentro, y si además añadimos una vela, tened en cuenta que tenemos parte del suelo, es, es impermeable, además eh, los pliegues de, de dentro nos pueden caer por encima de los hombros para rebotar nuestro infrarrojo, que va para afuera, volver a rebotarlo para dentro, y bueno pues una buena configuración bueno, comentaros también que si no, si no ponemos esta piqueta de aquí delante, esta quinta piqueta tenemos todo el suelo cubierto de, de lo que es la manta milar y luego podríamos cerrar igualmente aquí arriba lo que es el, el refugio podríamos llegar aquí y cerrar aquí con lo cual tendríamos todas las, todas las paredes cubiertas el suelo y la parte y la parte lateral aquí ¿Veis? estas solapillas aquí enganchado y ya está. Y todo el suelo del, del refugio para poder estar dentro también pues aislados y prevenidos de la, de la humedad del suelo. Los puntos de anclaje son muy sencillos de hacer. A ver. Ponemos esto recto que está un poco torcido. Vale, y hacemos una primera tira, estrechita, hacemos una segunda tira, igual que la primera, y ahora vamos a hacer un corte aquí en medio, pequeño corte, y cortamos trozo, ¿vale? Tenemos estas tres partes, la cinta americana ya la podemos guardar, Cogemos ahora un tramo de, de goma elástica, ¿eh? cordón de goma elástica, este es de 2 milímetros y medio, y más o menos pues hacemos la, la anilla que le queramos hacer de largo. Vamos a hacer así. Cerramos aquí con un nudo. Muy bien. Cortamos aquí los sobrantes. Si queréis, con un mechero podéis acabar de, de quemar. Estos pelillos que quedan de la, de la gomita, ¿eh? porque así todo queda mucho, mucho mejor. Venga, ahora ya lo que hacemos es que venimos aquí por la parte que no pega, vamos a meter la anilla. Metemos la anilla y la vamos a pasar hasta el fondo. Una vez pasada la anilla, enganchamos esta aquí a la mitad. ¿Vale? Esta a la mitad, pues vamos a hacer así y la pegamos al pantalón. Aguantamos aquí arriba la goma y vamos a bajar despacio despacio, despacio hasta colocarlo encima de la otra ¿Eh? y ahora, una vez que tengamos esto justo a sitio, cerramos de nuevo con esta aquí arriba ¿Eh? y ahí están nuestros super puntos de anclaje, preparados para pegarlos a cualquier sitio de la manta milar ¿Vale? y de aquí a poder estirar bueno chicos, pues ahora sí, uno sabe cuando comienza a grabar, pero nunca cuando, cuando acaba. ¿eh? Y por desgracia, pues en invierno las horas de sol son muy poquitas ¿eh? y hay que aprovechar a tope. En fin, hemos visto varias configuraciones de refugio, hemos visto cómo atarlos, cómo, cómo, cómo improvisar un poquito, cómo conformar el kit, acordaros, las cinco anillas, las cinco piquetas, los dos tramos largos de cuerda, el poncho y la manta milar con el apaño, el apaño hecho. Con esto tenéis para hacer un montón de, de configuraciones para poder salvar, salvar los muebles en un momento dado, ¿eh? no como equipamiento de bivac, ¿eh? para eso que llevar el equipamiento para poder dormir en condiciones, pero sí para llevaros la mochila y de paso que llevas un impermeable, pues llevas también la manta de aluminio que podría ser perfectamente la de tu botiquín y con ella puedes combinar para hacerte pues, un refugio en el que puedes caber perfectamente dentro tú, tu mochila o apretadas dos personas dentro para poder pasar un apuro. En fin, en un siguiente vídeo vamos a ver cómo combinan, por ejemplo, pues el Us Model Poncho, este que tenemos de Daily Context, con el Swapman Roll. ¿eh? El Swapman Roll, este que tenemos aquí, también que estoy loco también porque lo, porque lo conozcáis y porque veáis cómo, cómo las dos herramientas trabajan en conjunto y lo que se puede llegar a conseguir con ellas también a nivel de, de refugio y de muchas otras cosas más. Pues hasta aquí el vídeo chicos, ahora sí recordar suscribiros si no lo habéis hecho clicando en la burbujita, activar la campanilla para estar notificados y mientras llega el próximo vídeo os dejo por aquí con uno de los que me gustan a mí. Hasta pronto.